Hola Marcelo, hola a todos amigos de Joffre Sur, podríamos decir. Eh, bueno, yo he vivido en, en Joffre Sur buena parte de mi vida, eh, digamos que desde que tenía un año más o menos hasta los 30 más o menos que, que me casé, así que me fui del barrio, pero bueno, he vivido ahí eh, muchos lindos años y bueno, y, si, y ya que me invitan a hablar sobre... Ajedrez, tengo que decir que, que para mí, bueno, representa mucho me, me, me toca muchas fibras digamos, muy internas y para mí sigue siendo a pesar de que no juego torneos de hace mucho tiempo eh, como lo hice cuando era jovencito eh, yo considero que el ajedrez me marcó mucho y este, todavía uh, hasta hoy eh, lo sigo eh, sintiendo como eh, muy necesario este, en mi vida, lo, lo, permanentemente estoy pensando en el ajedrez eh, en muchos casos porque me sirve para otros aspectos de la vida ¿no? o sea, concretamente yo, este, ahora por ejemplo, cada tanto trato de no, no digo cotidianamente, pero bastante seguido eh, trato de resolver este, problemas de ajedrez porque me parece que tienen algún tipo de enseñanza ver, yo, bueno, ya que me habéis preguntado yo este, te quería contar algunas cosas. Eh, yo aprendí a jugar al ajedrez en el ámbito familiar, en realidad eh, había unos amigos de mi, de mi hermano, de mis hermanos que eran bastante mayores que yo, 4 este, o 5 años más, más grandes, este, y bueno, así que aprendí con ellos y la verdad es que bueno me entusiasmé bastante. Uno de los motivos posiblemente sea por... Por haberme dado cuenta de que por ejemplo a veces le ganaba a mi hermano que era más grande Y que eh, por lo tanto era otra la cualidad En, en todo me, me ganaba, este, digamos él Obviamente se jugaba al fútbol, a la figurita, a cualquier cosa este, Pero ahí este, no porque considerara tal vez que yo tuviera algo especial Sino porque creo que empezamos en iguales condiciones Y en una de esas posiblemente se haya dado de que a mí me gustaba especialmente No me sentí atraído por ese juego eh, el primer torneo que jugué fue justamente ahí en el barrio, particularmente en el centro vecinal de Joffre Sur, ahí en la misma calle Bacano, en la cual yo también vivía ahí, a una cuadra. Y bueno, ahí me enteré de un par de cosas que me parecieron interesantes. Por un lado, este, me enteré que el ajedrez estudiaba. Yo creo que hasta ese momento, si no me equivoco, no, no tenía mayor conciencia, pero ahí... Este, eh, vi que quienes competían digamos ya tenían eh, algún conocimiento de esa teoría, me llamó la atención esto de descubrir que bueno que había personas que habían encontrado, habían descubierto concretamente principios del ajedrez, que, que se pudiera, pensando que se pudiera descubrir cosas, entonces pido bueno, este eh, que, que, bueno, por un lado enterarse, o sea estudiar y por otro lado, también investigar uno, ¿no? Eh, así que, bueno, me enteré al poco tiempo de que estaban los torneos de Evita y Hombre Nuevo, me pareció un, toda una oportunidad. Ahí me inscribí, me fue relativamente bien. Digamos, de hecho, que estuve, oportunamente jugué un zonal, entiendo yo, en Río Ceballos. Este, y al año siguiente, en ese año, yo no me, este, no me clasifiqué para los nacionales, pero en el año siguiente sí, en el 74 así que fui a Río Tercero, en realidad ahí se jugó el torneo nacional eh, y bueno, la verdad que ahí los conocí a, a muchos que después fueron amigos como Guillermo Sope, Dil Sope eh, las chicas Borijovic, Liliana estaba allí, Monier, muchos otros así que bueno, conformamos una barrita muy linda en la cual nos juntábamos en el Club Alequine y recuerdo que ellos, o sea, en general, nos juntábamos y, y estudiábamos juntos prácticamente. Sabíamos, cada cual venía con lo que había leído, con lo que había descubierto y lo compartíamos. Y así fue que eh, todos crecimos mucho ajedrecísticamente y, bueno, prácticamente se, gener, se generó una generación de, de jóvenes que de algún modo fuimos compitiendo con los mayores porque hasta, hasta ese entonces todos los campeones cordobeses eran gente mayor, digamos estaba Osvaldo Bazán, Gerardo Bazán, Redolfi, Bronstein todos, este, este, personas eh, grandes y bueno, ahí se generó esto, ¿no es cierto? Este, que es un movimiento de jóvenes que tuvimos la oportunidad de, bueno, de jugar a ese nivel elevado, no. Yo creo que el ajedrez y, y en particular creo que los, los, los torneos de vita y Hombre Nuevo eh, para mí me cambiaron la vida. Este, de hecho que, bueno yo lo cuento porque me parece como que es algo, por lo menos para mí es significativo. Eh, nosotros, eh, digamos en mi familia cuando yo era chico, este, a lo sumo podíamos ir a, a pasar el día al campo, ¿no es cierto? Este, no íbamos a un hotel. Entonces, para mí, bueno, el hecho es, por eso lo rescato como una política pública de importancia de los torneos Vita y Hombre Nuevo, porque yo creo que nos dio la posibilidad de, eh, de salir, digamos, de conocer otras, de tener otras vivencias, de conocer este, chicos de otros barrios y de otras, este, de otras localidades, de otras provincias incluso, y bueno, por lo tanto, otras realidades, ¿no? Así que eso yo lo, lo tengo así muy presente y el ajedrez me dio muchas satisfacciones. Creo que se dio. En una de esas yo tenía como una personalidad particular, digamos, muy callado, no. Este, ah, una anécdota que me parece que es de valor contarles, es que mi vieja, mi mamá, me sabía contar que yo cuando era más chico solía decir. Mami, me aburro, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Y bueno, yo creo que desde que conocí el ajedrez nunca más este, me aburrí Creo que me dio una motivación de mucha importancia Que me duró muchos años, que me sigue durando A pesar de que este, después haya dejado de jugar torneos La, El ajedrez me dio muchas satisfacciones De hecho que no tan solo pude jugar en los torneos de vita a nivel nacional Sino después pude ascender a primera categoría este, y disputar digamos de igual a igual con, con con los que consideraba antes así como que estaban muy superiores a mí este y también tuve la dicha de ir a jugar a un campeonato argentino juvenil en el año 77 este bueno eso fue para mí uno de los mayores logros este y ya después bueno creo que me vi en un dilema digamos, porque empezaba la facultad y este, tenía poco tiempo, tenía que trabajar, que este, ya de hecho, que ya durante la secundaria yo ya iba de noche este, al colegio y trabajaba un poco con mi viejo, a pesar de que un poco me, me escapaba para poder estudiar ajedrez, hacía algunas travesuras a veces, este, y, y bueno, eh, así fue que en ese dilema, digamos, de que mi viejo decía que no iba... Poder vivir de la ajedrez, creo que te, tenía en cierto modo razón A pesar de que, bueno, por ejemplo, hay algunos que lo han logrado Digamos, no es el mismo Guillermo este, Pero, bueno, tenía que, que estudiar digamos Tenía la, el buen consejo de mis padres, digamos, de estudiar así que, Y la oportunidad Así que, bueno, creo que me vi, digamos, en, en una que tenía que tomar una decisión Y lo estuve pensando mucho si, por ejemplo, si valía la pena vivir en ese mundo de 64 casillas Un mundo fascinante, aclaro este, Por mí, yo creo que en ese entonces Mi tentación era decir que sí, que quería vivir en ese mundo Pero bueno, me empecé a preguntar, digamos, si en la vida Si uno levanta la mirada, digamos Y si no podía haber un jaquemate mate Porque vieron que en el ajedrez lo, El máximo valor es el jaque mate, ¿no? El jaque mate es por lo cual uno puede dar todo Uno puede sacrificar todas las piezas, pero si con que le quede una para dar jaque mate Eso es, digamos, la coronación del, del propósito que tiene una partida Por lo tanto, que hay un valor relativo y es muy interesante eso Es como si compitieran valores eh, ¿no es cierto? espirituales, por así decir, con lo material, ¿no? Este, entonces hay valores mucho más profundos que los aparentes Alguien que no conozca mucho de ajedrez Quizás cuando ve una partida entre dos jugadores Y se guía solamente por el material que está afuera Una vez se dice, oh, le están comiendo todo Y bueno, no es esa persona está sacrificando el material Y después termina finalmente ganando Entonces este, sería una mirada demasiado superficial Guiarse solamente por lo material, ¿no? Así que, bueno, mi pregunta esta de si existe un jaque mate en la vida Se fue respondiendo, en primer lugar, por lo espiritual y religioso, confieso ¿no? o sea, A mí me gustaba ir a la iglesia en soledad No cuando tuviera el cura, porque ya salí a la rebeldía de mi viejo este eh, y Así que me gustaba estar en paz y buscar espiritualidad Y también eh, descubrí en algún grupo de jóvenes eh, la posibilidad de, bueno, de dar apoyo eh, digamos a personas necesitadas, ahí este, me parece que descubrí un segundo nivel en cuanto a la, a la espiritualidad, digamos, a la importancia que tiene lo social y también lo político, porque de algún modo, si bien oportunamente estuve dando apoyo escolar en Villa y cosas por el estilo, eh, me daba cuenta de la limitación que podía tener eso, porque evidentemente... Las, las políticas sociales como les las que mencionaba antes este son de mucha importancia para promocionar a las personas digo para que tengan la, este, que tengan agua en su domicilio para que tengan eh, trabajo etcétera entonces eh, sigue siendo para mí de muchísima importancia esos aspectos así que bueno este lo he conservado y hoy por hoy cuando después obviamente bueno pude terminar los estudios este especializarme en temas de, digamos, de gestión, de gestión de calidad, de digamos de incluso asesorando organización, trabajando en algunas empresas y después asesorándolas también. Este, y siempre con una mirada humanista. Bueno, en algún otro momento les puedo contar ese aspecto, pero concretamente eh, creo que lo que quiero decirles es que hoy por hoy sigo pensando que el ajedrez nos ayuda a ver las cosas de otro modo que podemos ver más allá de lo que ve el común de la gente que podemos descubrir cosas así que tenemos que estar siempre abiertos Bueno, y para finalizar, podría decir que también una de las cosas que, que obtuve del ajedrez es darme cuenta de la importancia que tiene que uno sea, eh, como decir, persistente, ¿no? Digamos, o sea, este, generar de algún modo un propósito y darse cuenta que con mucho trabajo puede y mucho trabajo, mucha inteligencia, mucha, mucho pensamiento eh, tener la capacidad de repensar las cosas de que no, no son muchas cosas como aparentan ser sino que a veces hay muchas cosas que no se ven y que uno con cierta práctica, cierta disciplina puede aprender a, a, a ver más allá, digamos, este, siempre recuerdo, digamos, la enseñanza de algún libro este, de Tartacower que, que decía Bueno, no, no, ese no es muy conocido, digamos, como autor, pero este que, que decía realmente eso Digamos que, que, la, que el futuro de la partida, digamos, dependía mucho de esa capacidad que tiene el jugador De, de trabajar con, con garra, podríamos decir, con, con firmeza, digamos a pesar de las circunstancias, uno podría estar este, en una situación mala, pero digamos eh, el, el trabajo así arduo y, y tener la capacidad, la tenacidad digamos de no aflojar, creo que tiene un valor muy grande y eso a mí me ha servido mucho y bueno este, quería dejarlo digamos, como, como, si se puede decir, no sé si consejo, pero sí, para, por lo menos para compartirlo con a quien le pueda servir. Bueno. Un gusto. Gracias. Saludos.